El 28J reivindica la diversidad de cuerpos y deseos, de géneros y orientaciones sexuales de todas y cada una de las personas fuera de la cis heteronorma. No es solo el orgullo gay, ni solo el orgullo lesbiano, ni solo el orgullo trans. Es el orgullo de todas las personas diversas. Aún así, este año es especial para el colectivo trans, ya que sus reivindicaciones por fin serán recogidas en una ley, Soriona Aún queda mucho por hacer, pero hoy toca celebrar y visibilizar.